Hay múltiples formas para elegir a los constituyentes. En el mundo han habido múltiples asambleas constituyentes o similares, en Uganda, en Islandia, en Colombia, y todas han tenido formas distintas de solucionar el tema de cómo elegimos a estas personas. El sistema más simple es el de mayoría simple. Es decir, que de tres personas, una saca 90 votos, el otro 5 y el otro 5, sale electa el candidato de 90 votos. Otro factor a considerar son los territorios. Hay asambleas constituyentes que eligen a sus representantes a nivel nacional. Es decir, en todo Chile hay X cantidad de candidatos y salen, no sé, las tres mayorías, y las tres eh, más grandes mayorías. Eh, pero lo que se está buscando en Chile hoy es aplicar el sistema de elección de la Cámara de Diputados, que es el sistema DODONT, eh, que es un sistema proporcional en el cual listas de partidos eh, o independientes eh, con un rol minoritario se inscriben a estas elecciones. Hay otros sistemas de elección de constituyentes que, eh, como mencionaba, puede ser por mayoría simple. Hay otros que son la cuota de Hare, que es un sistema eh, de origen inglés el cual favorece a los partidos más pequeños. Este sistema, por el contrario, al sistema Don't, eh, favorece a las coaliciones más pequeñas. Y lo que se busca hoy, o lo que se critica hoy, del sistema Dubon que va a aplicar a la Convención Constituyente, es que no favorece ni a las coaliciones pequeñas ni a los independientes.